Pregúntanos cómo. Envía un WhatsApp al 722-606-728 y verás la diferencia. Sobre todo, la verá tu bolsillo. Estimados amigos, buenas noches a los que nos escuchan a este lado del charco. Buenas tardes a los que nos escuchan y nos ven al otro lado del charco en nuestra América. Buenos días si nos estás escuchando en diferido en algún momento. Bienvenidos a un nuevo programa de No hay Derecho las mujeres que han cambiado el mundo no han necesitado nunca mostrar otra cosa que su inteligencia, Rita Levy esto es una gran verdad las mujeres que han logrado un verdadero cambio en el mundo lo que han mostrado es lo que tienen desde aquí hasta acá el cerebro eso es algo que caracteriza a mi invitada de hoy una mujer que además de bella que es lo primero que uno nota, es brillante yo la conocí por Twitter ella... Publicaba muchas cosas y yo la retuiteaba con frecuencia. También me retuiteaba y nos dimos cuenta que compartíamos muchas ideas hasta que la contacté por mensaje privado. Después intercambiamos teléfonos y hemos podido conversar muchas veces. De verdad, una persona brillante que, además de todo, es filósofa. Filosofía, la materia que fue mi azote en la universidad. Yo no tuve problemas con derecho civil, penal, administrativo, procesal, enjuiciamiento, todo eso. Pero qué azote fue filosofía para mí. Y ella se graduó de filósofa. Ella es Jorvis Esparragosa, conocida en Twitter como Ágata de Derecha. Ágata, como siempre te he conocido, qué gusto tenerte aquí. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Marcelo. Un saludo a toda tu audiencia desde acá, de Venezuela, para el mundo, como dicen por allí. ¿Cómo estás? Bueno, encantado de poder compartir contigo ahora la pantalla. Ágata es. Femenina, pero no feminista. que es nuestro tema? Porque, como dije, las mujeres que realmente cambian el mundo muestran su inteligencia, muestran sus ideas y logran grandes cambios. No como las feministas que uno ve en las calles, en las grandes protestas, que lo que hacen es desnudarse, hacer sus necesidades en la calle o en las iglesias, simular partos y patear muñecos simulando que están pateando un feto. O sea, horrores que son aberraciones, deberían ser atendidas por psiquiatras porque no es una persona normal, una persona puede decir yo no quiero ser madre, perfecto, es válido, pero patear un feto, patear un bebé, simular un aborto, el asesinato de un niño, eso no es en persona normal, a mí no se me ocurre asesinar un bebé, a usted tampoco, a Jorvis tampoco, a la gente normal tampoco, pero ella sí, entonces vamos a llevar el tema del feminismo a lo que debe ser. Las mujeres muestran sus ideas y compartimos con ellas. Yo publiqué un tuit el Día Internacional de la Mujer diciendo que quien crea que la mujer es menos que el hombre es un idiota. Quien crea que la mujer es más que el hombre es otro idiota. Y quien crea que somos iguales es aún más idiota porque somos distintos. Evolucionamos distintos, con habilidades distintas, capacidades distintas. Y por eso nos complementamos y hacemos equipo. El mejor equipo es un hombre y una mujer. Porque hay cosas que a mí me salen mejor que a mi esposa. Y hay cosas que a mi esposa le salen mejor que a mí. Y a mí no se me quita nada por reconocer que en algunas cosas ella me gana. Y no soy machista por decir que en algunas cosas me sale mejor. Porque también lo podemos hacer en equipos de cualquier tipo. Si vamos al béisbol, hay un bateador. Que es de poder un cuarto bate. Hay un hitiador, el primer bate. Y a quienes no batean mucho, pero son muy buenos con el guante. Y está el pitcher. Y hace de equipo. Hombre y mujer hace de equipo. Somos distintos, pero hacemos un equipo y nos complementamos. ¿Cierto, Jorvis? Así, Así es. es. Bueno, parte de lo que yo he trabajado y lo que plasmé en mi libro, No más feminismo, la izquierda en contra del hombre y la familia, ha sido básicamente eso, Marcelo. Que. Mira, hay un libro que es de John Stuart Mill, por el que va a ser el mío, que es La emancipación de la mujer, y eso fue para 1869 que lo publicó. Ha sido uno de los, como diríamos eh, eh, coloquialmente, un feminista que, inspirado por su esposa, fue que él publicó y estuvo a favor de lo que eran los movimientos reivindicativos. Pero más que lo que vemos ahorita, eran eran luchas. Eh, totalmente plausibles, como para que las mujeres tuvieran acceso a la educación, porque sabemos que una mujer bruta y una mujer ignorante es una empresa fácil, al igual que un hombre, a un caballero, es una empresa fácil para el Estado. A ver, me dice Conexión Mala, vamos a ver si me escuchas bien. Perfectamente. Ah, perfecto. Entonces, eh, John Stuart Mill, inspirado en su mujer, termina siendo este... Este, este libro de emancipación femenina y él concluye bueno, básicamente la idea del libro es que hombre y mujer somos complementarios, mientras que las feministas de esta ola de este siglo XXI y bueno, ellas vienen desde 1960 dando vueltas pensando en que tenemos que hablar de una igualdad cuando no somos iguales ni psicológicamente, ni biológicamente, ni, ni físicamente somos, ni químicamente. Somos iguales los hombres y las mujeres. De hecho, eso de hablar de, de la igualdad es solamente plausible. Igualdad ante la ley, en donde nosotros hombres y mujeres somos iguales, tenemos los mismos derechos, los mismos deberes, las mismas responsabilidades. Y eh, es allí donde, bueno, las mujeres eh, de estos movimientos feministas y también hombres totalmente confundidos e ignorantes del tema, eh, lo que hacen es ahora buscan de modificar lo que es la, el, el reglamento o la ley para que esa igualdad no exista, sino que exista es preeminencia de lo que es la, eh, la condición de ser mujer ante lo que sería eh, lo contrario, que es una lucha de sexos lo que se plantea desde este tipo de movimientos movimientos cuya ideología de fondo son socialistas marxistas, como tú le quieras decir, comunistas y esto sí se lo ha visto en todos los movimientos desde el principio, ya que, bueno, John Stuart Mill no es un cabecera liberal como, como lo conocemos, sino que estuvo su, él tuvo sus amorillos con la izquierda. Y bueno, también estaba la, la otra, la que escribió la Vindicación de los Derechos de la Mujer, que Mary Wollthorff, ella, sí, eh, ella sí abogó, pero sobre todo ante la educación de las mujeres. Al principio lo que era el movimiento feminista era, era bastante plausible porque lo que buscara era la igualdad ante la ley en condiciones de la mujer. Pero luego se fue tergiversando en 1960 lo que se planteó ante la liberación sexual porque el matrimonio es una cárcel. Esto es horrible, ¿cómo es posible que nos tengan a nosotras metidas dentro de la casa cuando realmente ya para 1960 había bastante libertad? Sin embargo, hay países, hay países y hay culturas en las que no existe la libertad que nosotros en Occidente vemos. A mí me da mucha risa esos movimientos feministas occidentales que no, que no tenemos derechos. miran en, en este siglo y en este momento las mujeres tenemos más derechos que, que, que cualquier ser humano, eh, que cualquier ser vivo en este planeta. Y ante hombres que, lamentablemente, viéndose afectados por este tipo de movimientos, cada vez tienen menos derechos y menos, menos voz. Entonces, yo prácticamente me vuelvo es, es a favor del hombre que a favor de las mujeres, porque cómo es posible que tú ves, eh, eh, por ejemplo, en procesos judiciales, de que tú eres abogado, que por ser la jueza mujer, mujer y eh, ser una causa de que, bueno, yo me siento maltratada y todo lo demás, muestro algunas pruebas, pero no me hacen ni pruebas psicológicas ni nada por el estilo, el hombre puede seguir, puede llegar a estar preso por una injusta eh, sororidad entre mujeres o no. Totalmente cierto. De hecho, uno de los programas que hice con Daniel Lara Farías en su canal el año pasado, hablábamos de la ley de violencia contra la mujer, que es una ley completamente desequilibrada. Hay un detalle que la mayor parte de las personas no conocen, que hay tanta violencia de la mujer hacia el hombre como del hombre hacia la mujer. Hace muchísimos años la comisario, la comisario, o sea, mujer, para que no vayan a decir que fue un hombre que lo dijo, Odalis Caldera, de la PTJ, de la Policía Judicial, dijo, cuando era directora de la Oficina de Violencia Intrafamiliar, que le llamaba la atención que la, en la tercera parte de las denuncias que recibían eran hombres maltratados, eh, y que eso le hizo pensar que por lo menos la mitad o más de los casos reales eran mujeres que maltrataban al hombre. Porque para la mujer es difícil ir a la policía y decir, mi marido me pega. Sin embargo, un tercio de los casos eran mujeres. ¿Qué tanto más difícil puede ser para un hombre ir a la policía y decir, es que mi mujer me pega? O sea, eso es mucho más difícil, pero eso sea más o menos machista. Entonces, si un tercio se habían atrevido, quiere decir que la mitad o más de los casos reales eran hombres. Claro, la, en el caso de violencia de la mujer va más sobre la violencia psicológica, ofensa porque la mujer tiene menos capacidad para golpear y dañar. Aunque tengo un amigo que medía casi 1,90, pesaba más de 140 kilos, la esposa medía un y medio, sin embargo la esposa que tenía problemas mentales, le sacó un cuchillo. Él lo vio, agarró, cerró la puerta y se fue. Y después consiguió rescatar sus cosas y más nunca volvió. Porque dice, esta mujer me va a meter una cuchillada y cómo le explico yo a la policía que mido 40 centímetros más que ella y peso eh, 80 kilos más que ella, que ella es la que me atacó a mí. Entonces, hay un desbalanceo terrible en ese, en ese sentido, a favor de la mujer. Sí, sabes que yo puse ese, el día de la, de la mujer, puse unas publicaciones en Instagram, pero yo lo quise llevar más hacia el tema de que si las mujeres somos mejores que los hombres. Eh, una vez me dijeron, sí, porque nosotras damos a luz. Entonces, ¿cómo tú Piensas que, ok, sí, damos a luz, pero eso es una falacia de alegato. Falacia de alegato porque eh, no nos, eh, nos dan la, la preeminencia o la importancia solamente porque tenemos aparato reproductor femenino. Y a ver si me escuchas. Perfectamente. Ah, ok. Lo que pasa es que en video tengo distinto. Eh, es una falacia de legato. No so, no somos más importantes porque parimos. De hecho, biológicamente necesitamos el, el, la otra parte, la otra parte masculina, aunque hay un manifiesto escum feminista de Valeria Solanas, una paciente psiquiátrica que es cabecera dentro del movimiento feminista. Y en esa dice que bueno que nosotros podemos crear un mundo sin hombres ya que le podemos quitar todo el esperma a los hombres y bueno producirlos a través in vitro. Pero bueno esa es una cosa súper alocada. Además eh, no somos especiales porque porque damos a luz. Además ese ese esa característica innata y tan hermosa de la mujer pues muchas feministas y el mismo movimiento promueve el aborto promueves que esa, esa característica innata sea más bien eh, bio, violentada, sea que es muy, que además que es sagrada sea destruida y sea vista como algo normal que es algo que bueno es mi cuerpo es mi decisión cuando el, hay un tercero afectado y además donde el padre nunca jamás tiene tiene ni voz ni voto de paso también yo he, eh, colocaba eso lo de la violencia sí somos mejores porque Aguantamos, aguantamos golpes y aguantamos discriminación del, del, del hombre. Pues eh, lo que pasa es que estadísticamente no se, hay no hay reflejo palpable ni formal de la que es la violencia hacia el hombre. Pero si existe, existen algunos algunos investigaciones por ahí. Yo yo coloqué hasta un link en el que claro describen sobre todo la la, la violencia psicológica que existe, las humillaciones hay violencia realmente, por eso hay, un, hay hasta un programa que se llama Mujeres Asesinas, no me acuerdo de cuál cadena de televisión, y eh, sí, hay violencia de todos lados, lo que pasa es que, bueno, en este proceso de, de marxista, en el que quieren hacer es la lucha de sexos, eh, acabar con la complementariedad pues ah, ahí es el favoritismo hacia el término feminicidio, entonces, bueno, el... Cuando matan a un hombre que es masculinicidio, no, ¿verdad?, porque colocan al hombre como un sexo de segunda clase, o sea, quieren voltear la tortilla, que sí existió, lamentablemente sí existió, porque eh, te puedo decir más o menos, eh, Platón, en el banquete, decía que él daba las gracias a los dioses, uno, por no nacido, haber nacido esclavo, y dos, por haber nacido hombre y no mujer. Y así vemos a muchas cantidades de filósofos, eh, mismo Nietzsche, Schopenhauer, eh, Aristóteles, que es uno de mis favoritos, pues sí, lamentablemente, eh, eh, se hablaba eh, con, de la mujer como un sexo débil o un sexo de segunda clase. Y entonces esta especie de, de venganza que se quiere en la actualidad por una cantidad, de por un historial largo de humillación y discriminación pues bueno ahora quieren pagarla contra el hombre sin embargo eh, yo a veces estoy un poco de acuerdo sobre lo que sería un tipo de feminismo pero no es este feminismo es más bien es para que exista la, la igualdad en, la, en lo que es la, las capacidades hay un libro que yo quiero recomendar que es este de marta Nussbaum. este de paso este libro lo tengo que devolver tengo como cinco años con él y no lo devuelvo. Eh, se llama Las Mujeres del Desarrollo Humano. Las Mujeres del Desarrollo Humano. mira, Más o menos dice, eh, en la mayor parte del mundo, las mujeres carecen de lo más elemental para el desarrollo de una vida humana. Su alimentación es inferior a la de los hombres, tienen una salud más precaria que ellos, son vulnerables a la violencia física y no disfrutan tampoco de los mismos derechos y libertades. En suma, esta, esta suma de desigualdades y de privaciones tiene una consecuencia que las mujeres no pueden desarrollar sus capacidades cognitivas, emocionales e imaginativas. Más que todo, eh, claro, ella, ella, aquí hay una generalización, pero ella lo, lo enfoca, es un estudio filosófico, Martha Luma es una, es una filósofa reconocida estadounidense, eh, a su visita a la India, por supuesto, porque el feminismo no, no apunta hacia tipos de sociedades y culturas como la hindú o como la musulmán, en el por ejemplo, en la hindú es un sistema de castas, en el cual la mujer es inferior, eh, abortan. Si, se, si saben que es mujer, eh, hay eh, tratamiento, sobre todo en la educación, se educan menos las mujeres. Estuve viendo una información hace rato en el que eh, más o menos el 30% de la población hindú es analfabeta y, y la mayoría de, ese, de, esa, de esa cantidad son mujeres. Entonces, ¿por qué no se abocan a lo que es ese tipo de, de, de lucha, ¿no? de que de que cada, ese sistema de casta tan abominable que hay en, en, en India, el eh, paso es extraño porque eh, terminan siendo como la sexta o la quinta potencia del mundo, pero claro, nada más 8 millones de las 1.300 millones de personas son ricas cuando las demás viven en pobreza. O sea, uno de cada cinco es po pobre en extremo. Claro, eso se debe a, un, a una cantidad de, de elecciones porque tampoco se dice que los sistemas en los cuales ese tipo de países son tan desiguales en cuanto a lo que es el trato de los sexos, terminan es tomando políticas zurdas, eh, políticas en las cuales hay justicia social, políticas en las que eh, la, la economía está controlada por políticas estatistas. Eso no lo dicen las feministas. Las feministas creen que esto es solamente que hay que terminar, por, terminar con el patriarcado y claro, Allí donde se mete la ideología política, terminas eliminando el patriarcado, como Eliminando el capitalismo. Y eso también lo traté en mi libro, cuando eh, la teoría marxista de Marx y Engels había que terminar el patriarcado, el, el, el capitalismo, y había que meterse dentro de las familias. ¿Y cómo destruyes a la familia? Poniendo en contra a lo que son las, la, los dos pilares, que es mamá y papá, el, el hombre y la mujer. Eh, básicamente, históricamente, si, por eso que yo digo que el feminismo también es ignorancia pura. Eh, si pues, supieran lo que, lo que verdaderamente las mujeres de si supieran verdaderamente lo que defienden, no fueran feministas. Fíjate que tú tocaste un, un punto, usaste un término muy interesante, el femicidio o feminicidio. Algo que yo siempre he discutido. Como abogado, porque sé que el femicidio es el asesinato de una mujer, pero por el hecho de Ajá, ser ¿no? mujer. Y eso no existe, salvo en los casos de psicópatas, porque eso implicaría que alguien salió a la calle diciendo: voy a matar a una mujer, tengo ganas de matar a una mujer. Y eso lo hacen los locos, como dice, los que uno ve en las películas y que realmente ha habido, que dicen: no, el, el asesino que mata eh, pelirrojas. Y sucede porque hay un parámetro que el asesino en serie busca, lo busca por mujer, pero el asesino normal, si cabe el término, pero entiendes, el que no es meramente un psicópata, no sale buscando mujeres para matar porque le provoca matar mujeres. Se da una circunstancia, puede ser un robo, un secuestro, sí, la mujer claro. es una víctima más fácil generalmente porque tiene menos capacidad para defenderse y en el transcurso del crimen muere. Pero lo que podría acercarse al término de femicidio es el homicidio pasional. La mató porque era su pareja y en un arranque de celos, de ira, etcétera, desquiciado, ocurrió el homicidio. Pero la realidad es que no salen a matar mujeres solo porque son mujeres. Eso Es un término político y no jurídico que lo usan para esta lucha. Tú mencionaste el libro y yo voy a recomendar otro que me gustó mucho. Se llama ¿Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas. Lo escribió una pareja australiana, Alan y Barbara Pease. Y explican cómo el hombre y la mujer evolucionaron distinto y por eso desarrollaron distintas habilidades. Por ejemplo, eh, el hombre tiene una mayor habilidad física porque su función hace 20, 40, 50, 100 o 500 mil años era salir a buscar el mamut del almuerzo. La mujer okay. no lo necesitaba pero la mujer era quien cuidaba la cueva, quien distinguía el llanto de los niños. Mi esposa, por ejemplo, me dice, ¿cómo es que tú no, cuando los niños estaban pequeños, tú no notas la diferencia cuando llora porque quiere cambiar de pañal, porque le duele algo, porque tiene hambre? No yo, no, yo voy llorando y me tengo que poner a adivinar por qué, y ella notaba la diferencia. Porque son habilidades que la mujer necesitó desarrollar para que sobreviviese a la especie. Lo mismo de que, hecho, es única de la mujer, ¿sabes? Uh -huh. eh, lo de identificar el llanto y saber si, si tiene hambre, si está incómodo, es particularmente de la mujer. El hombre le puede fastidiar, no sabe, no entiende. Pero eh, no es porque eh, sea bruto, sino porque no está innato en él, innato está en la mujer. Y eso, bueno, el feminismo para eso se le revienta porque ser mamá es lo peor que puede existir, lo decía Simón de Beauvoir. Una tipa que no fue ni madre ni esposa ni nada, una frustrada total. Sí, pero bueno, por ejemplo, ¿qué es el melón? Una fruta. ¿Qué es el salmón? Un pez. Pero para las mujeres también son colores, pero el hombre no nota la diferencia sutil de esos colores. Y es algo que la mujer debió desarrollar evolutivamente porque tenía que ver cómo era quien recolectaba los, las frutas cuál estaba mejor para dársela de comer a la tribu, especialmente al hijo. Y son realidades que desarrollaron. Cuando el hombre dice es que las mujeres no son buenas manejando, y hay algunas que lo hacen muy bien, el hombre necesitó desarrollar durante más de un millón de años esa habilidad espacial que se convierte uh -huh. en que para manejar lo hace mejor, lo hace más fácil, le es más fácil estacionar. Porque es un millón de años sí, desarrollar de esas habilidades y hay cantidad de cosas que las mujeres han desarrollado que los hombres ni en sueño lo logramos. Cuando se habla de la intuición femenina, la mujer consigue detectar cualquier cosa que uno dice porque notan los sutiles cambios de voz, de enrojecimiento de la piel. Una cantidad de cosas que uno ni cuenta se da. Por eso hay profesiones para las cuales la mujer está mucho mejor adaptada. Una psicóloga mujer es mejor que un hombre porque tiene mayor habilidad y hay psicólogos hombres muy buenos. Las maestras, sobre todo en preescolar y en primaria, son mujeres. ¿Por qué? Porque tienen una habilidad para entender y tratar al niño que el hombre no tiene. Yo quiero mucho a mis hijos y los cuidé y los atendí muy bien. Pero de repente tener 15 como los míos en el salón, yo me vuelvo loco. Pero las mujeres pueden porque desarrollaron esas habilidades. ¿Por qué no hay casi mujeres pilotos de aviación? Porque no les interesa. Son cosas que no llaman la atención, pero hay algunas. Entonces hay profesiones donde tienden más a ir a la mujer, donde tienden más a ir al hombre y es porque son las habilidades que han desarrollado, las que han evolucionado con las personas. Por ejemplo, eh, la mujer es colaborativa. Un grupo de mujeres busca cómo entenderse, relacionarse y colaborar. El hombre es competitivo, el hombre busca más mostrar lo que es. Por eso también hay más alta gerencia que esos hombre, porque el hombre compite para llegar. La mujer hace un equipo armónico. Entonces, un buen equipo tiene que tener por lo menos una mujer que consiga que todos los hombres se lleven en armonía, porque si no nos vamos a estar matando, o se vamos a estar compitiendo. Aunque nos llevemos bien, vamos a estar compitiendo. Y un buen equipo debe tener un hombre que haga que el equipo compita. Muchas mujeres, pero por lo menos un hombre que diga: vamos a competir, vamos a hacer lo mejor. Y ese complemento es lo que nos lleva a los mejores resultados. Las habilidades de la mujer con las habilidades del hombre, que no son los mismos. Sí, y sin embargo, eh, este mundo tan, tan dinámico en el que estamos ahorita ha llevado a que muchas mujeres terminen asumiéndose ese rol que pues, a nivel histórico se ha, se ha visto, ¿no? El rol del poder, del liderazgo, del ejercicio político. Eh, sin embargo muchas mujeres eh, en una de mis ponencias yo yo daba a entender a, a la al aseo de Google México creo que es venezolana todavía no sé si todavía está de hecho esa mujer tiene cuatro hijos cuatro hijos y es una es una alta gerencia puede gracias a esta, este mundo dinámico se ha podido ver que se se puede realizar ese com complemento de de poder tener una vida privada, tener una vida íntima, de paso, que en la vida íntima es donde están todos tus deseos. En la vida privada es donde está tu familia y tus amistades, en la vida pública, bueno, poderte desarrollar en el espacio público. Si es posible. Sin embargo, las feministas dicen que no, que, que más bien nosotros, las mujeres, tenemos que abarcar todo el, el campo de acción de los hombres. ¿Y qué está resultando actualmente eso con el movimiento feminista? la masculinización de la mujer hemos abandonado lo que es la feminidad lo que es nuestra personalidad innata de eh, de las artes de lo que es la, la reflexión crítica de lo que es el cuidado porque eh, las mujeres como como que lo que son enfermeras o médicos también es parte innata de nosotras de las mujeres del cuidado de la educación eh, de que otra parte así de, de bueno de las artes también de la filosofía y hemos más bien buscado es abarcar la parte masculina hasta hasta físicamente y buscarle de lo que por naturaleza no somos esto no quiere decirle que no estoy de acuerdo con mujeres que tengan altos cargos y nada por el estilo cada quien tiene su proyecto de vida y si lo quiere hacer bien pero la moda lo que sucede ahora es que estos movimientos feministas lo que hacen es buscar la masculinización y que nosotras copiemos ademanes, que copiemos eh, caracteres, que, que copiemos conductas masculinas, cosa que termina siendo, termina creando personas totalmente eh, disfuncionales porque están psicológicamente están destruidas, no saben qué hacer. Si se si, si actúan como mujeres, se actúan como hombres, si las si me van a aceptar, si no me van a aceptar, y bueno, empezamos a ver esta cantidad de, de desviaciones eh, psicológicas eh, y esto es gracias también al movimiento feminista. Movimiento feminista que también promueve, en este caso de masculinización, que no... Eh, el, el, lo, lo que es la, la institución familiar termine eh, también socavándose, porque hay mujeres que ya no quieren ni siquiera emparejarse, no quieren tener hijos, pero no es porque no, no, no lo deseen, sino porque creen que van a estar metidas dentro de una cárcel, que no van a poder materializar sus sueños, que no van a poder hacer otras cosas más allá de lo que, de lo que es el, el, el caso del matrimonio, cuando no es así. Estamos en, en un mundo aparte de las culturas, como ya lo vine, vine diciendo, que hay culturas que sí, que no puede por lo menos hay, en Latinoamérica, por ejemplo, la, lo que es la cultura peruana, que es bastante machista, la cultura mexicana, que es bastante machista, pero ponte a hablar, tú estás hablando con una venezolana, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana y mucho más. Eh, eh, Metida bajo lo que es el sistema totalitario en el que estamos, pero eh, hay culturas que sí, que no, que en ese caso es donde yo digo que ahí el feminismo se debería actuar cosas que no lo hace. porque las feministas no se van a una mezquita a decir, mira, ustedes tratan muy mal a las mujeres, ustedes destruyen la vida de las mujeres? Yo... Eh, eh, o sea, voy a protestar en contra de ustedes. No, ellos se van a dejar quemar las puertas de las iglesias católicas porque ellas quieren es eh, a una papisa. No muere enferma. Mira, eh, hubo un caso recientemente liberada, creo que el mes pasado, o como mucho en enero, Luján, una abogada árabe defensora de derechos humanos, que tuvo cuatro años presa porque... Ella dice que no es justo que a las mujeres no les permitan manejar un vehículo. Entonces ella estaba en uno de los emiratos donde las mujeres sí podían manejar. Entró a Arabia manejando y la apresaron. Como dos años después eliminaron la prohibición, pero igualito la dejaron presa. Tuvo cuatro años por algo tan absurdo. ¿Por qué las feministas no van a la embajada de Arabia Saudita Hay otro caso y no puedo recordar el nombre en Irán también que fue condenada a 140 latigazos y no sé cuánto tiempo presa, una mujer, porque decía que las mujeres, ¿por qué tienen que usar el velo? Que eso no es justo y es una opresión. Pero es que lo es. ¿Por qué la, las feministas no protestan esas cosas que realmente oprimen a la mujer y, y la, la desnaturalizan? No, o sea, protestan donde tienen todos los derechos, donde hay mujeres que han llegado a la presidencia de países o a las vicepresidencias o a cargos muy altos, entonces, uno no entiende al final qué es lo que están protestando. Dice, si ya tuviste una presidenta, por ejemplo, en Argentina, ¿qué quieres? O sea, llegaste a la presidencia de la República. Por encima de eso, ¿qué quieres? Que bajemos a Jesucristo y pongamos una mujer. Bueno, está de Virgen María, pues, que está prácticamente al mismo nivel. Sí. Pero uno no, no entiende qué pueblo tiene en la cabeza. Pero tú ves, por ejemplo... Lo que sucede ¿Qué es que esto... Esto está súper manipulado con lo que es el, en la ideología de izquierda. ¿Y la ideología de izquierda qué quiere? Bueno, que aparte que estemos confrontados eh, en casa, eh, estemos totalmente eh, enfocados a lo que es produ producir, pero producir dentro de un sistema totalmente eh, o, o, oprimido por lo que es el Estado, las políticas de Estado. En esa confrontación tú tienes a dos personas que no, no son capaces de trabajar en, en conjunto para poder pro, pro, progresar. Es parte de la destrucción de la familia. O sea, por ejemplo, destruyes al individuo, destruyes a la familia, viene el papá Estado a cobijarte, fin del capitalismo. Esa es la, la, como que la ecuación existente dentro de los marxistas. Ellas qué, qué solicitan? Solicitan más privilegios, solicitan que le... Que haya la Secretaría de la Mujer, el Ministerio de la Mujer, el, el Obrero de la Mujer, eh, eh, la, la, ma, la que limpia el piso de la mujer, todo. ¿Pagado con qué dinero? Pagado con el dinero de, de los mismos contribuyentes. Eh, y tú lo estás viendo ahí en España, por ejemplo, de que hay un Ministerio de la Mujer cuando hace absolutamente nada, pero mira cómo, cómo hay chiringuitos ahí, ¿no? Y en todos los países sucede. Y la verdad es que tú vas a los países comunistas y quiero que alguien me diga cuántas mujeres han integrado, han sido miembros integrantes del Politburo de la Unión Soviética o del Politburo del Partido Comunista Chino. Ni una. Entonces vayan a reclamarle a ellos, pero quieren que se impongan cuotas como si fueran minusvalías. Una mujer no es minusvalía, no tiene ninguna minusvalía, tiene habilidades distintas que hay que aprovechar y eh, es una diferencia, pero no es una minusvalía, más bien es un, algo positivo, algo que complementa lo que, lo que uno no puede, pero empeñarse en cuotas, es decir, es que soy una minusvalía porque soy mujer, por favor, obliguen a que me den trabajo, no hay mujeres que se han ganado sus puestos como es en cualquier campo, obviamente el campo de las mujeres tienen menos interés en participar, participan mucho menos, hay muchas menos mujeres militares, pero recientemente nombraron como comandante del Comando Sur de Estados Unidos, una mujer, o sea, que es un puesto altísimo, donde usualmente no llegan mujeres porque son pocas, porque ¿cuántas mujeres quieren hacer carrera militar? Directoras de policía, no hay muchas, hay muchas mujeres que quieren ir a la policía, pero las hay. Y así en, en cantidades de, de puestos, ¿por qué una cuota? No es correcto y no es justo, porque entonces nunca las mismas que llegan a esos puestos, siempre les pueden decir, es que tú llegaste porque había que meter una mujer, no porque tú te lo, te lo hayas ganado. Y sí, la mayoría se lo han ganado como es, pero tienen esa mancha en el historial de la cuota. Y no es justo ni siquiera para ellas, que se lo han ganado como es. Yo fui director en, en empresa de seguridad y tuve jefes de servicio y jefes de operaciones que eran mujeres. La mayoría eran hombres, porque la mayoría de mi personal era hombre. Pero en un mundo donde rara vez había mujeres en buenos puestos, yo las tuve y se lo ganaron. Se lo ganaron porque eran Buenas, haciendo su trabajo y no merecen que se tener esa mancha de austeridad que digan que pasa que era mujer y había que darle un cupo. Sí, es que al final tú sabes que este feminismo actual lo que hace es promover un, una actitud eh, injusta, denigrando a la mujer, porque a mí no me representa una mujer que se pone a despecar en una iglesia o que se pone a hacer el ridículo o que está pidiendo que la mantengan como un parásito por ser mujer, a mí no me representa eso. Eh, a mí me representa una mujer que sea luchadora, pero no en el, en ese en el término, como decimos aquí en Venezuela, eh, no que cumpla sus sueños, sino que te, eh, se estimule sus virtudes, eh, sea capaz de resolver por sí misma, y si no lo sabe hacer, pues sea capaz también maduramente de decir, oye, prende a buscar ayuda, o sea, una, un ser humano integral, <ríe> cuerdo, centrado, para mí es una mujer que representa, que representa admiración y respeto. No este tipo de, de locas que lo que hacen es pintarse las axilas de color, de color verde y pues haciendo actos vandálicos. Es lo único a lo que lo, las mandan para que le tomen fotos y todo lo demás y sean que son oprimidas y que son lastimadas y, y son vulnerables. Este tipo de movimientos eh, carece de una cosa que yo terminé plasmándolo en mi libro, que es, se, se sonará muy cliché, pero es falta de amor propio. Eh, una mujer que no tiene, y, es, y una mujer y un hombre, o sea, yo lo, yo lo plasmé hacia una mujer porque estamos hablando del feminismo. Pero si te das cuenta, un ser humano sin amor propio, sin autovaloración sobre sí mismo, pues es un animalito, un animalito que puedes manipular y trabajar como te le gana. Yo cuando yo te diga, eh, Marcelo, mira, tú eh, eres una poca cosa, entonces yo necesito que tú le pidas al Estado que te atienda eh, porque el Estado es grande, el Estado hay, mucha, hay, hay muchos recursos y ve para allá, Marcelo, porque tú no vales nada. ¿Qué dirías tú? Si tienes amor propio le dices, mira, hey, parado allí, eh, yo sí valgo, yo soy Marcelo Crobato, yo hago esto y esto y esto, y yo pienso que tú eres un idiota y yo no voy a estarle pidiendo nada a nadie porque yo tengo las manos aquí, dos pies, y si no las tengo igualito suelo y hago. Eso es lo que les falta a ese tipo de mujeres que además tienen como un, un prontuario, así como, como son unas criminales, de que ellas tuvieron, la mayoría de las que yo he estado estudiando, porque yo tengo años en esto, eh, estudiando lo que es el movimiento feminista, estas mujeres tienen un factor fundamental en su familia, en su seno, que son es la ausencia o la falta de padre, de la figura masculina que hace esto. O, fue, o también fueron maltratadas en algún momento por algún hombre de, de su vida, sea familiar o sea externo, ¿no? Eh, esto hace, por supuesto, de que haya una especie de rencor. Todas estas escritoras, de hecho, que terminan hasta siendo lesbianas porque promueven el lesbianismo, eh, es porque han tenido alguna situación negativa o conflictiva con la figura masculina. Esto solo, al principio tú lo dijiste, esto solo se cura con terapia, mi hermano. Usted... <risa> Ah, usted se cree feminista, vamos para acá, la llevamos para la del psicólogo o la psiquiatra, se si necesita su pastilla y listo, eso es todo, eso, eso o se resuelve no fácil, no. pero prefieren darle eh, tarima, prefieren darle medios de comunicación, prefieren darle ministerios, porque bueno, es parte de lo que es la agenda eh, social, esto es un en, en, en, engramado, ¿no? esto es, no, no es un factor solo ni, ni tampoco es aislado, esto es parte de toda la telaraña, de lo que es el, la ideología de izquierda dentro de nuestra sociedad. Y lamentablemente tenemos que vivir con este tipo de de porque para mí tocan el ridículo. Sí, es que esta esta gente, la, como le dicen las feminazis, las femilocas o las femidiotas y todo lo que se les pueda decir, pretenden ser la representación y defensa de la mujer. Pero defienden sí. a que no quiere ser defendido. Una vez leí que los planes del gobierno son como los boy scouts novatos, te ayudan a cruzar la calle quieras o no. Bueno, ellas son de ese tipo. Por ejemplo, ellas se ofendían porque las zapatas en la Fórmula 1 denigraban a la mujer porque las muchachas estaban con trajes muy pegados y se les veía la figura. Bueno, ellas andan desnudas por la calle en las protestas. ¿Qué es más denigrante? Andar desnuda... O no, estar con un traje pegado y hacer un trabajo donde ganar muy bien. Y un trabajo que, que no era denigrante en absoluto. Igual cuando se quejan contra los, los piropos. Los, como vi un meme que decía, los, mem, los piropos se lo dicen a las lindas, pero se ofenden, se ofenden las más horribles, las la, la, la feminazis. Dice, pero, pero disculpa, no es contigo. En estos días publiqué una, un meme de una que decía si tú te masturbas pensando en mí, me estás violando. La tipa es horrible. Y alguien le respondió, es que si tú pasas por una hora, los albañiles se ponen a trabajar. Entonces es, es absurdo, porque pretenden defender a quien primero no necesita defensa y menos aún necesita esa defensa. ¿Por qué no tratan de ser, por ejemplo, como la primera persona en la historia que ganó dos premios Nobel, Madame Curie? Una mujer, en la primera mitad del siglo, cuando las mujeres no tenían mayor acceso a la ciencia, logró su doctorado. Ganó uno en química y uno en física. Oye, la mayor parte de la gente no ha ganado un solo premio Nobel y esa mujer ganó dos. Bueno, ¿por qué no aprenden de ella? Ella sí demostró lo que es ser una mujer de valía. Por cierto, ¿y quién fue que dijo gracias por no ser mujer? Que no me dice un filósofo. Platón, Platón, que daba las gracias por no haber nacido esclavo y daba las gracias por haber nacido hombre y no mujer. Eso lo bueno, dijo en el ban en el libro del el bueno, diálogo. En, en eso le, le doy la razón, porque yo me levanto y en 10 minutos estoy afeitado y estoy listo. Pero ustedes, cuando tienen que maquillarse, uh, una, las pestañas, las cejas, labial, tardan mucho más que lo que uno tarda en afeitarse. Menos mal, yo estoy listo mucho más rápido. Bueno. Sí, bueno. Es, es característico de las mujeres. <risas> sí. Bueno, Agatha, de verdad que ha sido un verdadero placer compartir contigo y eh, les voy a poner en la descripción el nombre del libro de Giorgio para que lo busquen, lo lean y también sus cuentas en redes sociales y vean que las mujeres que pueden hacer la diferencia, la diferencia la tienen de aquí para arriba, es el cerebro, es su capacidad de pensar y razonar, llegar a conclusiones y así es como se cambia, no haciendo las locuras que hacen las femilocas en la calle. Gracias, Lloris, por acompañarnos en el programa. Un gusto, Vale, Marcelo. Muchas gracias. Eh, un saludo cordial desde acá de Caracas, Venezuela, y cuando gustes volvemos a conversar de otros temas. Seguro que lo repetiremos porque una filósofa brillante tiene muchas cosas que decir. Me parece es que tomamos el tema porque estábamos en la semana del Día Internacional de Mujer. Y a continuación, entonces vamos con el resumen noticioso de la semana con mi amigo, compañero de celda, expreso político, Luis Pico. Gracias a todos. Nos vemos en la siguiente sección del programa. Gracias. Bueno. Bueno, amigos, y estamos ya en la segunda sección de nuestro programa, como siempre, con el licenciado Luis Pico para hablar de la noticia de la semana. Hola Luis, cuéntanos, ¿qué tienes de bueno hoy para nosotros? Hola Marcelo, hola amigos. Eh, la noticia de la semana, eh, tenemos el hecho de que en Estados Unidos se aprobó el famoso TPS, eh, que es un estatus que le da protección temporal a los venezolanos que estén en Estados Unidos. Eh, entre otras cosas, les da legalidad para que puedan trabajar, para que puedan permanecer en el país y los protege de deportaciones siempre y cuando no hayan cometido algún delito en Estados Unidos. Eh, se calcula que hay aproximadamente unos mil venezolanos eh, en Estados Unidos eh, y aunque varios de ellos están con carácter de legalidad, esta medida va a permitir que más de uno de los que están eh, esperando regularizar su estatus migratorio puedan quedarse eh, ya definitivamente en el país. Hay varios puntos que tenemos que tomar en cuenta. El TPS es compatible para gente que haya iniciado previamente alguna solicitud de asilo. Son procesos que no, no chocan entre sí. Eh, y esta medida a diferencia del asilo, es mucho más rápida, eh, tiene mucha más celeridad. Eh, el día antes de que dejó el gobierno Donald Trump, ya había aprobado eh, en decreto la prohibición de deportación de venezolanos, pero esa medida de Trump no, todavía no le abre las puertas a la legalidad definitiva eh, a la comunidad venezolana. Esta medida, ahora sí, en efecto, lo termina de permitir. Eh, pero hay distintos aspectos que vamos a tener que, to que tomar en cuenta. Eh, en, en un principio tiene una vigencia de 18 meses, ¿sí? Pero solo es aplicable para venezolanos que hayan ingresado en Estados Unidos hasta el 8 de marzo. Quienes lo hayan hecho posteriormente no van a poder calificar... Para esto, y otro punto a tener en cuenta es que los venezolanos tienen hasta el 5 de septiembre, los que ya estén en Estados Unidos, para iniciar su solicitud de, del TPS, es decir, unos seis meses. Los venezolanos que hayan llegado hasta el 8 de marzo y que para el 5 de septiembre eh, no hayan iniciado su solicitud, tampoco van a poder acceder a este estatus de protección temporal, eh, aunque, sin embargo, se espera que esta medida sea, se pueda extender en el tiempo. Hay países como Haití, Honduras y Nicaragua que ya gozan de este tipo de medidas y lo que se ha hecho con estos países, como los conflictos que hay en ellos no se han podido solucionar, eh, se ha extendido el GPS eh, con el paso del tiempo, para y, y una pregunta, ¿esto es más o menos similar al, a la protección que tienen los cubanos? Que se decía que una vez que llegaban a Estados Unidos, ya estaban, na, tenían que pedir la protección y ya estaba todo resuelto en ese sentido. ¿Es algo parecido? Eh, Pudiera ser parecido, restablezlo. No próximos días qué sucede con los venezolanos que sigan yéndose a Estados Unidos sabemos que Estados Unidos es un país que tiene eh, restricciones migratorias, no cualquier persona puede ingresar o sea, hay que tener por lo menos una visa de turista y hay que contar por lo menos con la aprobación de que un funcionario de migraciones cuando llegas a los Estados Unidos te permita la entrada eh, porque como venimos diciendo, eh, son los venezolanos que hayan ingresado hasta el 8 de marzo los que van a poder eh, acogerse a esta medida. Sin embargo, al haber una prohibición de, de deportaciones, también habrá que ver qué sucede con los venezolanos que a partir de ahora eh, decidan, por ejemplo, iniciar la solicitud de asilo la prohibición de deportaciones pero creo haber visto en noticias que Biden había derogado esta prohibición de, de Trump o todavía está vigente no sigue sigue vigente de hecho el, el TPS lo que hace es que complementa la prohibición de deportaciones que firmó Trump eh, dos días antes de haber dejado el gobierno pero eh, a ver más allá de que Estados Unidos está dando este tipo de medidas para los venezolanos. Mm, o sea, habría que ver, Marcelo, porque por un lado Estados Unidos pareciera que le está dando protección a Venezuela, pero sabemos que con el cambio de gobierno pareciera que hay un cambio eh, en la manera en que Estados Unidos se, se planta ante el conflicto venezolano. ¿sí? Particularmente... Aquella frase de todas las opciones están sobre la mesa y cese de la usurpación, gobierno, transición y elecciones libres. Vamos a ver, Marcelo, cómo lo ves pasar de aquello a, a esta medida en el sentido de que se puede esperar a partir de ahora con el conflicto venezolano. Porque pareciera que hay un cambio de paradigma no solo hacia los venezolanos, sino hacia el conflicto en sí mismo. yo leí un comentario que decía que esto mostraba que no se veía una solución a corto plazo, porque si hubiesen creído que la solución es a corto plazo no dictan ninguna medida, sino que dicen sacamos a Maduro y los venezolanos se van todos que a fin de cuentas es lo que deberían ver de hacer todos los países que no quieran a los venezolanos en su territorio porque si sacan a Maduro, por lo menos el 90% se, llegaron caminando y se van caminando si hace falta con tal de regresar, entonces eh, leía que esto mostraría que no se está viendo una solución a corto plazo. Y lamentablemente, la situación, la solución electoral de la que muchos hablan, yo no la veo como una verdadera solución. Porque eso implicaría que hay que depurar el, el REP, cosa que no van a hacer. Y de hacerlo sería muy largo. Hay que buscar unos rectores que sean confiables. No los hay en Venezuela, porque el más confiable para la oposición no es confiable para el régimen. El confiable para el régimen no es confiable para la oposición. Y para nosotros los que no somos ni oposición ni régimen, los que somos resistencia, oposición radical, como se le quiera decir, ninguno de ellos es confiable. Entonces veo bastante difícil que, se, que eso se pueda llevar adelante. Y como siempre dicho he eh, una organización criminal como el chavismo no hace elecciones para perderlas. Entonces mostraría que no se está viendo, lamentablemente, una solución a corto plazo que con Trump era hipotéticamente posible y no se dio por razones de las cuales ya hemos hablado muchas veces, en mi opinión, la primera, la traición de los políticos venezolanos. Pero la realidad es que no, no va a salir a corto plazo. Ahora serán protegidos en los Estados Unidos, pero ¿Venezuela qué? Venezuela se nos hunde cada vez más. Y particularmente, a ver, pudiera tener alguna consecuencia positiva, digamos, que el gobierno de Estados Unidos insere su desinterés o su forma de decir, bueno, sí, eh, la dictadura venezolana va a mantenerse en el tiempo. Esto pudiera tener algún efecto positivo eh, a nivel político o a nivel de la población. Sí, bueno, yo creo que más bien el asunto es que me parece bien que se protejan los que llegaron allá, porque conozco gente que ha llegado pidiendo asilo y sucede lo mismo que en España, que 99 de cada 100, por no decir 9.999 de cada 10.000, piden asilo y no tienen justificación para un asilo. Se han inventado cuentos, aquí me han dicho funcionarios que de repente es que me tomé una foto con Leopoldo y me están persiguiendo. Y el funcionario que me atendió a mí me dice, mira, si eso fuese así, todos ustedes serían perseguidos. Y sabemos que no es. Y se ven cuentos muy forzados. El hecho de que exista un mecanismo que les permita, sin tener que reclamar el asilo que no corresponde, me parece bueno. Incluso aquí en España debería habilitarse algo similar, un procedimiento distinto, porque no es igual quien simplemente quiere quedarse, porque la situación en Venezuela es insostenible, social, económica, política, jurídicamente, todo lo que se quiera, porque la gente se muere de hambre, de mengua, y es perseguida y la delincuencia, corre a todo el mundo, que quienes realmente requerimos la protección de la institución del asilo. Entonces, eso podría permitir que quienes necesitan el asilo, reciban una respuesta más rápida, y quienes no, se vayan por el procedimiento sencillo, decir, mira, es que no puedo vivir en Venezuela porque allá no se consigue, no se consigue comida, no, se, no hay luz, no hay agua, no hay no hay nada muy distinto que quede constancia que me parece muy bueno que esté pero mi lectura es que no se ve una solución a, a corto plazo no la he visto desde que trump se fue y ahorita estoy seguro porque ellos deben estar pensando que van a solucionar el problema o sea si ellos pensasen vamos a corregir si ellos pensasen que la solución es rápida dirían ¿no? para qué le damos a TPS saquemos a Maduro la próxima semana y larguémoslos a todos para allá, no se va a dar, triste y dolorosamente, esperemos que pronto se pueda salir del régimen para que nuestra gente no siga, uno, muriendo y dos, siendo permanentemente discriminado y maltratado en otros países como sucede en Perú, donde un candidato presidencial es abiertamente antivenezolano y lo que es peor, según he leído, nació en Venezuela, hijo de peruanos. En realidad él es 100% peruano, pero nació en Venezuela. Algo debería sentir por la tierra que lo vio nacer, aunque sea un poquito de respeto. Colombia, Bogotá, donde la alcaldesa es abiertamente xenófoba y una persona que viene de una comunidad discriminada, como es la comunidad GLBT, la mujer es lesbiana, Debería decir, bueno, yo voy a ser eh, empática con quienes también son perseguidos, porque a mí me persiguieron, a mí me discriminaron. ¿no? Es una persona que fomenta la discriminación y el odio. Sus últimas declaraciones eh, resaltando que un policía eh, colombiano fue asesinado por un venezolano. yo bueno, si quiere podemos hablar de cuántos venezolanos han sido asesinados por colombianos en Venezuela. Y eso no quiere decir que los colombianos sean delincuentes, quiere decir que se fueron delincuentes de Colombia a Venezuela. Sucedido. Yo trabajé con la policía y tengo compañeros que tuvieron que enfrentar a colombianos y algunos murieron. Bueno, son cosas que pasan, pero no es el es un individuo, porque también conocí colombianos que realmente dieron todo por Venezuela, se esforzaron hicieron familia y dijeron: Bueno, esta hora es mi casa. Y Panamá, que las últimas veces que fui no me pareció especialmente el hospitalario, y está esta diputada Zulay Rodríguez que es abiertamente anti-venezolana y estos son tres personajes tristes y lamentables de la política que hacen su vida y tratan de levantar su imagen a costa de atacar a los refugiados. Esto demuestra que son po, po, pocos seres humanos, que son unas piltrafas los tres seres viles y despreciables porque ensañarte con quien no puede defenderse, con quien está pidiendo ayuda, pues demuestra la, la gentusa que son. Eh, ¿Algo más que tengas que comentarnos, Luis? Eh, esta fue la noticia de la semana, eh, porque bueno, intentamos también dar noticias positivas. Han visto que hemos seguido distintos casos en distintos países eh, con la comunidad venezolana. Seguimos el caso de Colombia, ahora seguimos el caso de Estados Unidos. Eh, hemos estado pendientes del caso peruano, pero como decimos todas las semanas, eh, siguen pasando los días. Siguen pasando las semanas y aunque Venezuela sigue siendo noticia o su comunidad, también vemos como al mismo tiempo una solución se ve eh, cada vez más lejana. Bueno, y no puedo dejar pasar sin que hagamos un breve comentario de la Argentina. Es la provincia de Formosa, porque hay una foto que me impactó mucho. Sobre todo porque la mostraban en la televisión argentina eh, comparando con una foto igualita en Venezuela. Había una foto de Venezuela donde estaba un muchacho con la bandera puesta como una capa, haciendo así, levantando las manos, la foto tomada desde atrás de él, frente a un montón de desbirros de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional. Y en Formosa tomaron una foto prácticamente igual, una persona con una bandera argentina como capa, eh, levantando las manos, mostrando un cartel y enfrente el montón de policías. Allá se está viendo una venezolanización y si no se ponen las pilas van a terminar siendo la segunda Venezuela, quizá antes que, que Colombia. La, las imágenes fueron bastante impactantes, de hecho eh, el acceso de los medios de comunicación fue algo bastante complicado. Eh, con cualquier excusa, supuestamente legal, porque es ilegal eh, evitar la libertad de expresión y evitar el acceso a la información. No hay pandemia que valga, no hay sentencia que valga para que la gente no pueda manifestarse, para que la gente no pueda eh, ejercer sus derechos. Pero las imágenes eran bastante impactantes porque era ver a gente herida con perdigones, era ver piquetes de policía eh, caminando y disparando de manera frontal a la gente, eh, hubo un video también muy que se hizo viral, son unos 20 policías cayéndolo a patadas a una sola persona, eh, medidas que aparte de que no tienen ningún tipo de sentido, eh, pues, demuestran una violencia absolutamente desproporcionada, eh, verdaderamente eh, pareciera uno escucha los testimonios de los formoseños y es como escuchar que Formosa fue un país distinto a la Argentina eh, en todos aspectos, no solo en la represión, sino que también está absolutamente aislado, durante mucho tiempo nadie pudo entrar ni salir eh, y tienen una especie de, ellos lo llaman centros sanitarios, la verdad es que parecen centros de detención, eh, parecen campos de concentración donde encierran a la gente bajo la supuesta excusa del coronavirus, pero los dejan hasta dos y tres semanas aislados, sin poder ver a su familia, sin poder salir, no les dan comida, los tienen hacinados. O sea, es lo mismo que una cárcel, exactamente lo mismo. Y la excusa está siendo el virus. Ahora, lo que mucha gente teme en Argentina es que Formosa esté siendo en este momento una especie de laboratorio para probar el plan y después querer extenderlo eh, al resto de la Argentina. Durante la semana pasada se habló de tomar una especie de medidas de restricciones con los vuelos internacionales y para que la gente que está dentro de la Argentina pueda salir. Eh, si bien muchos países tienen restricciones eh, lo cierto es que muchos países también están permitiendo que la gente viaje de un país a otro la gente necesita desplazarse por por motivos laborales sea para ver a su familia es eh, una cosa totalmente medieval dejar a los argentinos y a todas las personas que vivimos en este país aisladas del mundo eh, pero lamentablemente es eso. Formosa pareciera ser un laboratorio de pruebas para poner en marcha un modelo que nada tiene que ver ni con la democracia, ni con la libertad, ni con, ni con los valores que han hecho grandes este país. Bueno, los libertarios no podemos dejar de observar Formosa porque es un crimen, que se está cometiendo una Venezuela en pequeño, lo que está sucediendo ahí. Y estaremos muy pendientes por la libertad de Formosa y también de, de la Argentina, porque no queremos otra Venezuela, queremos acabar con la Venezuela chavista que nos está destruyendo y con todos los brotes similares que quieren para otros países y regímenes como el chavista. No puede ser, los hombres nacieron para ser libres. Los países nacieron para ser grandes y para crecer todos juntos, no para ser pisoteados todos juntos. Bueno, Luis, un gusto haber nuevamente conversado contigo y nos veremos en el próximo programa. El invitado va a ser de lujo, ya lo verán en las redes sociales. Un gusto también, Marcelo. Un saludo para todos. Bueno, hasta la próxima.